Hola, en este video vamos a ver cómo realizar nuestra inscripción al Octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Nuestro primer paso es ingresar a mi espacio y seleccionar la aplicación de Success Factors. Dentro de Success Factors, en la esquina superior izquierda vamos a seleccionar el menú de mi plan de desarrollo. Dentro de mi plan de desarrollo, vamos a bajar a la opción de oferta de desarrollo y vamos a dar clic para escribir CIE con doble I y vamos a dar Enter. Aquí vamos a seleccionar el octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa y vamos a dar clic en solicitar inscripción. Dentro de la sección de clases disponibles, si somos participantes, vamos a dar clic en solicitar inscripción para participantes o si somos ponentes porque ya nos aceptaron nuestra ponencia, entonces nos vamos a la opción de ponentes. La gran mayoría de nosotros vamos a estar en la sección de participantes, por aquello tenemos que dar en solicitar inscripción. Una vez que damos clic en solicitar inscripción, nos van a pedir que hagamos comentarios y después vamos a confirmar. Y nos va a aparecer nuestro estatus de inscripción activo. Espero que este video sea de gran utilidad.